Pues les saludamos, les saludamos en esta hora, somos sus amigos, Elida y Rafael. Elida, Madrigal y Rafael. ¡Cabarro! Así es, <risas> bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Meditemos y oremos con sus amigos de siempre, Elida y Rafael. Claro que sí, miren, el tema de hoy va a estar, deber para meditar y para orar. Amén, Para así reflexionar. Es. Amén. El tema creo que va a ser bien interesante. Porque no esperamos que usted lo pueda ver, lo pueda escuchar. Eh, fíjese, fíjese realmente en lo que tenemos puesto aquí. Tema de hoy. Uh -huh. Meditemos y oremos. Tú vales mucho. Amén, así es. Meditemos y oremos. El tema tú. Vales mucho. Claro que sí. Tú vales mucho. ¿Te has dicho tú esta, esta frase que tú vales mucho en algún tiempo, mi amado, mi amada? ¿Te has dicho yo valgo mucho? Uh -huh. No porque tengas mucho dinero. No, no, no. No, no. no, no es no, que sea millonario no. No, eh, claro. para poder decir yo valgo mucho. Porque no estamos hablando de, esa, de ese tipo de, de, de valer mucho, de, de riqueza económica, sino de integridad, de integridad el, personal, de sí. todo lo que pudiera ser de valor uh -huh. que valga la pena admirarse, así es correcto, ahora que si tienes el dinero pues en buena hora sí, amén, sí, no, es. no, no estamos en contra de que lo tengas sí eh, al contrario, ojalá que tengas el doble de lo que tienes ahorita o el triple, ok, uh -huh. entonces tema de hoy, meditemos y oremos, tú vales mucho. Tú vales mucho. A ver, repítelo ah, conmigo. Bien, correcto. Repítelo así. Yo valgo mucho. Yo, yo, yo valgo, valgo mucho. Repítelo. Yo valgo mucho. Porque nos atrevemos a decir estas palabras? Miren, dejemos que Dios a través de su palabra nos dé eh, sí, los parámetros. Sí, que la, que, la que la él nos dé la respuesta. Que yo nos dé sí. las la directrices. De por qué tú, sí. yo y todo el mundo podemos valer mucho. Claro que sí. Y vayamos a la palabra. Así es. Pero antes de esto. Sí. Tú vales mucho. ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas, mi amado? ¿Qué necesitas, mi amada? Eso. Sí. Solo aumenta tu autoestima y valdrás mucho. Ahí está. Sí gran parte sí, del problema si sí, es que muchas de las veces este uh, las la personas este uh, reciben eh, rechazos maltratos eh, eh, palabras eh, mal sonantes malas entonces eh, la persona va, va amontonando todos con los cosas que le dicen de que pues, no vale de que eh, no tiene un, para un nada un montón de cosas negativas y que van amontonando en tu mente y en tu corazón, entonces la autoestima pues va bajando, se, se van creyendo de todo eso y no es cierto <risa> pues, no, no debía de ser <risa> no, cierto no, no, no, se claro, convierte no. En, la reali en realidad Así cuando es. tú lo tomas de esa manera, exacto pero si tú, tu autoestima está fuerte está alta uh -huh. pues a ti no se va a hacer ningún daño eso Claro. ¿Por qué? Claro. Porque miren, a veces nuestros propios padres nos ayudan a tener una mala estima o estima. Sí, sí, sí. A veces el esposo o la esposa, con lo que le dice sí. a, a la, al compañero o a la compañera, sí. o bien lo que le decimos a nuestros propios hijos. Sí. Muchachos, cabezón, sí. Que no sepa para nada. Sí, o, oye, cuidado, familia, sí, cuidado, ¿cómo hablamos? Cuidado, ¿cómo decimos las cosas? Porque nosotros mismos nos podemos estar clavando el cuchillo sí. y cuidado cuando nosotros mismos nos clavamos el cuchillo en, en nuestro corazón. Sí, y es que muchas, muchas cosas, muchas este, frases y, y, y palabras este, se, se arrastran de, de los antepasados. ¿Sí? Se vienen arrastrando y qué buen diferencia, pues no, no, no es que no, no, no es así. Así es. Así es, entonces ese tipo de herencias no, no hace falta a nadie. Así es. Entonces vamos a continuar, porque miren, aquí los tiempos corren pero velozmente. No. Ya, ya van cinco sí, minutos y apenas estamos empezando. Rápido, rápido. Ok. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia. La Biblia nos dice ahí en Génesis 1, del 26, 26 y 27, ¿Sí? Dios habla hoy, la, la versión Dios habla hoy. El 26 nos dice, entonces, dijo Dios, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre todos los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran sobre el suelo. Mira, qué, que, qué interesante. Qué importante y qué interesante. Entonces dijo, ¿quién dijo? Lo dijo Dios. Uh -huh. Ahora hagamos... Hagamos, habló en plural. ¿verdad? En plural. Hagamos ahora al hombre a nuestra imagen. ¿A quién le dijo? A Jesús. Sí, a Jesús. Espíritu. O sea, al Hijo, ¿verdad? Sí. A Jesús. Y al Espíritu, el Espíritu Santo. Santo. Uh -huh. Y, y no olvidemos que la misma escritura nos uh -huh. dice uh -huh. que nuestro cuerpo, ojo, uh -huh. que nuestro cuerpo es el templo del, Espíritu, del Espíritu Santo, Santo. Así es, y que sí. Jesús es el que vino uh -huh. a darnos vida a nosotros Amén. a través es. de su muerte en el sacrificio de, en la cruz uh -huh. entonces ahí están los tres el Amén. Padre enviando al Hijo el, eh, o sea Jesús, o sea perdón Dios haciéndose el Hijo sí, claro. para venir a ser sacrificado pero Él no, no falleció uh -huh. murió en la cruz en, en, en la apariencia Sí, pero es. él resucitó. como Por es. el mismo poder de Dios. Claro. Él tenía poder para resucitarlo. Así ok. Es. Entonces, pero él dijo, no los voy a dejar huérfanos. No. Voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. Todos para que nos acompañe. Días, todos los días hasta el fin. Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que necesitamos? Pues tener a Dios en nuestra vida. Amén. A través de recibir al Cristo Jesús. Para que nuestro cuerpo se convierta en el templo de él. Sí, amén. Por eso dice, es. hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. Nuestra imagen. ¿Y qué va a pasar? Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes. Y se le por el suelo. Sí. Todo, todo. Así es. Así es. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Uh -huh. Ok, lo que está sucediendo es que nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder eh, pues el, sí. eh, eh, hacer lo que tenemos que hacer poder, poder entender lo que lo que Dios lo que Dios ha hecho y, y, y que él nos, nos hizo ¿verdad? así es entonces ahora tener poder sobre los peces, las aves, los animales y los animales salvajes. ¿Acaso no lo hemos visto ya? Sí, sí. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en los espectáculos que se han hecho, en shows y todo eso. Hasta los animales mamíferos, digo los acuáticos, por ejemplo, las ballenas, los delfines y todos los animales que se... Pueden domesticar de una manera tan bonita que el Muy hombre bonita. los, los domina en ese sentido los domina, porque sí. los está amaestrando sí. para que le obedezcan. Sí. Entonces, mi amado, mi amada, así es. es lo interesante de esto? Dios es un Dios de poder, pero como estamos hechos a su imagen y a su semejanza, Amén. Así es. nos ha capacitado Amén. para tener también... Ese tipo de poder. Claro que sí. Veamos lo que sigue diciendo aquí, ahora el verso 27. Muy bien. Va, vamos aquí al verso 27. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer lo creó. Cuando ¿Cómo estamos creados? Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Así que entonces si Dios... Cuando creó al hombre, lo creó a su imagen, uh -huh. a su semejanza. Uh -huh. Entonces va, vamos Amén. a parecernos más a Dios. Amén. Así es. Y Dios es un Dios bueno. Dios es amor. Dios es amor. Amén. Dios es poder. Dios es poder. Y Dios tiene todo el poder para cambiar y transformar el, cualquier ser así es. que esté sobre la tierra. Así es, se enciende el mundo en sus manos. Amén. Así es. Entonces, sigamos aquí con la escritura. Uh -huh. ¿Qué nos dice ahí Timoteo? Segundo Timoteo 1.7. Segundo Timoteo 1.7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahí está, fíjense, es Señor. A, aquí nos ah, está confirmando el por qué nosotros podemos decir. Sí. Yo valgo mucho. Amén. Claro que sí. Porque no nos dio Dios un poder de, de, de cobardía, sino de poder, de amor Amén. y de dominio propio. Amén. Entonces, Amén. mi amado, mi amada, es lo más interesante que pueda haber. Nos dio inteligencia y nos dio sabiduría, habilidades y... Capacidades a, a diez y siniestra. Ajá. Entonces, hay que creerle a Dios, por favor.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 Así. ¿Qué, qué, ¿qué tenemos que hacer? pues así. Que, que creerle a Dios así de plano creerle a Dios Y amén. ¿no? creerle a Dios eh, entonces así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, uh -huh. agradable, agradable a Dios que es nuestro servicio nuestro culto, culto uh, nuestra veneración así el señor. En nuestro raciocinio, racional. Así, con raciocinio, fíjate. Sí, es bien que es interesante con eso. Con el raciocinio. Sí. Uh -huh. No nada más así de que... Bueno, ahí te va. No, no, no, no, no, no. Bien razonadito. Así es. Entonces... ¿Qué, qué más sigue diciendo ahí en Romanos? del 1 al 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Y miren, cuando yo estoy viendo estos pasajes bíblicos y lo comentaba yo con mi esposa antes de, de entrar bien, aquí a, al aire a transmitir esto en vivo, eh, yo no puedo entender en ninguna forma, en ninguna manera sí de que Alguien le pueda decir a todo un pueblo, a todo un país, uh -huh. ¿qué deben de comer? Claro, no, no, ya. O sea, definitivamente. Imagínense no alguien que no se atreva a decirle a su pueblo, al que se supone que ama mucho porque lo quiere gobernar. Sí. Uh -huh. Ustedes van a comer solamente maíz, frijol y arroz, a y punto. A su manera. A su y no van a tener doble no, no par de zapatos, o dos cuatro pantalones, o camisas, o vestidos, no, no, nada más uno, uno de cada uno. No, no, es, eh, eh, no, no. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué, qué pasó? ¿De, tras, de, ¿De qué se trata? la miseria. En la miseria. Eso no es posible que no. ningún gobernante de ningún país pueda querer tener a un pueblo así, así tan sujeto es. a esa manera, Ahí hace falta el raciocinio. El raciocinio, claro. ¿Dónde está? Exacto. Tú vales mucho. Tú vales mucho. Tú no permites claro que, que ningún gobernante vales. te diga a ti eso. De ninguna manera. ¿Por qué tienes que permitir que algún gobernante diga qué es lo que tú tienes que comer? Y qué, y qué es lo que tienes que poner? Exacto, exacto. No, no, no hay ninguna que... razón, no. No, hay, no hay ningún porqué. Eso tiene que ser y tenga que ser de esa manera. Yo no lo puedo entender, yo no, ni lo ni puedo ni no lo puedo comprender de, de que un gobernante te diga que sí puedes comer y que no puedes comer. Sí, no, no, no. Ahora, no, si, es no, tan, no si un gobernante es tan así, como un dictador, ¿por qué no vive bajo esa condición? Eso, exacto. No, no, no. Eh, eh. Hay gobernantes que quieren vivir como como reyes en, en palacios. Sí. No hay una choza. Hay muchos egocéntricos, el egoísmo, muchas ¿Sí? cosas malas. ¿Y, y, y los hijos que se tienen, pues, ¿cómo van a tener empresas, cómo van a tener eh, fábricas y todo eso, cuando no se ha sabido que, eh, que, que hayan tenido antes el dinero? Exacto. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible eso, que la gente pueda comerse eso? No, no, no, De ninguna no manera, manera eh, de esto manera, no es de inteligente. Tenerlos como animalitos ¿o no, no es posible. Sí, porque hubo uno que, que dijo por ahí que sí. los, los pobres eran como los animalitos que había que darle de, de, de, de como, dar, como, como los, mano, a, a los perritos, o o o los los que le dan las coquetas o cosas por el estilo, ¿verdad? oye no, es, eso no es posible, no es posible, no. Porque tú vales mucho, entiéndelo, tú vales, sí, tú tú vales, vales mucho. mucho, tú mucho. vales mucho, tú no puedes quedarte con eso en tu mente y en tu corazón. Claro que sí. Valemos, valemos mucho ante los ojos de Dios, porque Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Mira, ponme un texto por favor, ahí donde tú estás escuchando ahorita. Ponme, yo valgo mucho. Sí, ponlo, yo Pon. valgo mucho. Ponlo por favor. Hombre o mujer. Sí. Ponlo, pon ahí. Yo valgo mucho. Porque delante de Dios tú tienes que valer mucho. Ahora, si no crees que Dios es tu Dios, pues recibelo. Porque pues para qué si quieres estar bien. en esa condición. Claro. Miren, te voy a dar un ejemplo más. porque la gente de México, Centroamérica, Sudamérica, Casi e incluso de otros países? Sí, sí de, de muchos países. ¿Por qué quieren vivir acá en Estados Unidos? Sí, no, es porque... pregunta. ¿Por qué quieren vivir acá en Estados Unidos? Uh -huh. ¿Vienen para estar más pobres? No. No creo, no creo eso. No, no, no. no, no, no bien. Vienen a trabajar, eso sí. Así en es. lo que les den de, de, de chance de trabajar. En el campo, en la construcción, en, en, sí, en, sí. en los restaurantes, en lo, en lo que sea. En lo que saben hacer. Pero, vienen a ganar dinero. Claro, quieren vivir mejor. Porque quieren vivir, por eso después andan a, mandando dinero a, a su familia. familia. Pero si se quedan en México o se quedan en Guatemala o se quedan en Salvador, se quedan en, en sus países, pues no puede suceder eso. No, no. ¿Por qué? No, Porque no, no. imagínense nada más. La gente se mueve para pro, poder para progresar. Que, así es. ¿Por qué no progresa en tu propio país? Sí. Ahí donde tú vives, con la gente que tú conoces, ¿sabes que te ha faltado? Tener un espíritu de superación. Así es. De progreso, de emprendedor. ¿Y sabes por qué no lo has tenido? Los que no lo tienen, por sí, supuesto. Claro. Porque les ha hecho falta que su autoestima crezca. Se, se levante, Se te fortalezca. Así es. Y que tomen a Dios como su Dios. Amén, así es. Correcto. Que tomen a Dios como su Dios. ¿Por qué? Porque dicen, no te conformen a, a este cielo. sino transformados por medio de la renovación, mm -hmm. de entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y perfecta. amén Gloria al Señor. No, tenemos que renovarnos, bien. mi amado. Tenemos que renova, renovarnos, mi amada. No te quedes como estás. Así es. No es posible así, no. Mira, eh, eh, esto es... Déjame llamarlo de esa manera. Este encierro que hemos tenido todos estos meses ya, ¿Para qué nos ha servido? Si sí. ha sido para un recogimiento espiritual, pues que estamos espiritualmente. Exacto, así es. Pero si ha sido para estar ahí nada más eh, eh, tirado con la panza claro. para arriba, por como se dice vulgarmente, pues no, eso no sirve para nada. Uh -huh. Tenemos que ser más creativos, tenemos que, que tener más, más inteligencia, tenemos que, que ser más productivos en todos los sentidos desde de la vida. Amén, amén. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hechos a la imagen y estamos hechos a las semejanzas de Dios. Amén, correcto, así es. Dios nos ha dado la capacidad de la sabiduría. ¿Por qué no la tienes tú? A lo mejor es porque no, nunca has aceptado al Señor Jesús como es debido. Exacto. Sí. A eso vino Jesús, para que tú tengas vida. Claro. Y pues eso Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Espíritu Santo, para que esté con ustedes, para que los guíe. Entonces, mi amado y mi madre, de, de eso se trata, de poder decir yo valgo mucho. Yo valgo mucho. Amén. ¿Puedes decirlo? A ver, dímelo, escribí el número en un texto. Yo valgo mucho. Yo, Yo valgo mucho. Valgo mucho. Pero tienes, tienes que escribirlo porque si no, entonces quiere decir que no lo crees. Exacto. Porque si no, no, no lo escribes, no, es no, es no creer. Tienes que usar tu, tu raciocinio, tu, tu mente y, claro. y, y creerlo porque pues entonces... Si no, no pues no, no pasa nada. Uh -huh. Ok, vamos a continuar para terminar. Muy bien. Ok. Oremos juntos por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todos y cada uno de nosotros. Entonces, se si dan cuenta, mi amado, todos esos pasajes bíblicos que les dimos, todo lo que hemos comentado mi esposo y yo, es porque todos tenemos el mismo derecho cuando estamos en Cristo Jesús. Amén. Cuando Amén. hemos recibido a Dios, en nuestra vida cuando hemos hecho de Dios nuestro Dios él nos da la capacidad amén amén amén él nos da esa capacidad sí, es entonces toda esa ingeniería que existe todas esa sabiduría que existen todos que han inventado las la computadoras los la aviones todas las ciencias de la a a la z sí. eh, tenemos que, que, que modernizarnos sí, también Dios, nosotros. Dios, Dios la ha dado al hombre para beneficio, no para mandar. Por eso cuando <ríe> yo quiero volver a, a, a esta personita que, que, que es presidente de un país que no sé cómo fue que llegó, pero llegó. Sí. Que puede decir que esos um, aparatos que han puesto en, en, en, en los campos, en, la, en las montañas, eh, ahí a les llama abanicos las hélices <risa> son las esas eh, es, es, es, son los instrumentos para generar energía, energía limpia a través del aire, sí pero no le quita el aire a nadie no, no, no nomás no, se mueven, es todo lo que está haciendo es no, no, no, no están chupándose el aire que, que digan, híjole es que se están chupando todo el aire y, y, y la gente no va a tener sí. aire como la, la otro solar, las eh, placas la, solares. Las placas solares, sí. sí. No están quitándole el sol a nadie. Al contrario, están la energía haciendo no. eh, es energía. Así están es. transformando ese calor en energía que, que viene a ser eh, renovable y que viene a ser más económica. Más limpio todo. Entonces, tengamos cuidado, mis amados. Así tengamos es. cuidado con lo que vemos y con lo que oímos, porque Dios te ha dado un poder de tu ser un creador. Así es. Así es. Por eso somos hechos a su imagen y a su semejanza y por eso tú puedes decir con toda confianza yo valgo mucho. Sí, amén, amén, así es. Yo valgo claro mucho. Claro que sí. No importa qué digan los demás Yo valgo así mucho. Es. Entonces, es. vamos a orar. Yo le digo sí, sí. a mi esposa que ella haga una oración y yo termino con otra. Amén. Padre le alabamos, le glorificamos Señor en este momento, dándole gracias Señor por su amor, por su misericordia Señor, gracias por su bendita palabra que usted nos ha dado Señor, gracias Padre porque usted nos ha dado a su Hijo Unigénito, a Cristo Jesús para venirnos Señor a salvar de este mundo, de este pecado Señor en que este mundo está Señor. Padre, gracias Señor porque su hijo, Señor, ha muerto en la cruz del Calvario y esa sangre derramada en la cruz ha venido Señor para la salvación de la humanidad, para todo aquel que cree, no se pierda sino tenga vida eterna y únicamente usted Señor es el único que nos puede ayudar y nos puede salvar en cualquier situación que nosotros estemos Padre, únicamente tenemos que a arrodillarnos, Señor, que nuestro nuestro corazón sea humilde y sincero delante de usted y pedirle el perdón por nuestros pecados, el perdón por no habernos acercado a usted, Padre, en sus preciosas manos estamos y ponemos a todas estas personas que estén escuchando, Señor, este mensaje, Señor, eh, que usted, Señor, nos ha dado. No nos ha dado un espíritu de cobardía, Señor, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque usted, Señor, nos lo ha dado todo. Padre, gracias por su grande amor y su grande misericordia. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Señor. Amén. Aleluya. Padre Santo y Eterno. Gracias. Cómo no adorarle y bendecirle. ¿Cómo honrarle y glorificarle, Padre Santo? Gracias por este mensaje Gracias. que nos ha dado, Señor. Porque yo también lo recibo como un mensaje de, de parte señor. suya. Señor, pero ese poder suyo, anhelo y deseo con todo mi corazón, Señor, que se pueda mostrar y manifestar en todos los que estén viendo y escuchando sí, señor. este video que ahorita lo estamos haciendo en vivo pero va a quedar grabado señor y va a ser compartido en diferentes plataformas y padre santo quien lo esté viendo en este instante en este momento que usted señor obre en su vida obre en su vida señor dele la capacidad de poder decir yo valgo muy Y para que él pueda valer mucho, para que ella pueda valer mucho, simplemente nada más que le diga, ven Señor Jesús a mi vida. Cámbiame, transformame, haz de mí una nueva criatura y que yo pueda crecer espiritualmente y que yo pueda ser un hombre o una mujer de bienestar, de bien. Y que voy a ayudar a otros a también a ser mejor. Y que por ahí empiece el Señor mi vida nueva en Cristo Jesús. Y que el Espíritu Santo suyo, Señor, me ayude y me guíe a toda la verdad. Y Padre Santo, si hay alguien que en este momento está pasando por una crisis de enfermedad, sea el COVID, sea eh, cáncer, sea leucemia, sea cualquier tipo de enfermedad, de la que sí, a veces sí. los médicos no pueden Obviamente, hacer nada. Que a veces nada más dan un control, pero no, no hay una curación. Padre Santo. Poder, que cualquier persona que ponga su mano ahí en su pecho. Señor, todo mal. Y que lo crean. A ti te sí, digo, bien. mi amada. A Ahora ti también te digo, mejor, mi amado. Recibe la sanidad. Recibe la sanidad. En ese nombre que es sobre Yo, que todo nombre, de poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El de Dios, y a usted señor, toda, toda honra, toda gloria de y toda alabanza en eh, Cristo Jesús. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gracias. Amén, amén. Amén. Amén. Amén. Sí. Amén. Bueno, pues va, vamos a terminar. Así es. Y les decimos así. Pues, sí, si es mándenos su petición en un mensaje ahí en el WhatsApp al 469-238-9007 o bien a hoy.oramos.com eh, o bien en, en Messenger también puede hacerlo y nosotros le vamos a apoyar con nuestra oración. Pero sí, necesita usar estos medios si hay algo especiales que podamos ayudarle con todo gusto lo vamos a hacer. Y que nos digan yo valgo mucho. Y que nos digan yo valgo mucho. Pónganos ahí. Yo valgo mucho. Yo valgo mucho. Así es. En el Señor. Así es. ¿Cómo? Amén. Y bueno, pues ya para finalizar. Suscríbete, suscríbete también y, y compártelo, comparte sus videos y márcanos con un me gusta o bien ahí en, en la campanita de un este, da un like y te agradecemos muchísimo eh, a tú que lo has compartido, eh, gracias por hacerlo, eres bendecido o bendecida de parte de nuestro Dios y las personas que lo reciben son bendecidos eh, te amamos en el amor del Señor y sigue escuchando y sigue viendo estos videos el Señor te bendiga grandemente. Te Amén. amamos en el amor del Señor. Amén, así es. Y de esta manera estamos finalizando y diciéndoles que Dios nos bendice muy grandemente. Así es, sus Bendiciones, amigos, sus amigos Elida y Rafael. Amén.